¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Fútbol Picante. Como todas las noches, bienvenidos. Eh, Tigres con un gol en los últimos minutos. ¿De quién creen? De Guiñac, no. Del Diente López, no. De Quiñones, no. De Salcedo. Golazo me dio Salcedo. Y después se lo recordó a todo el público. Pero bueno, así es Salcedo. 1-0 le gana al equipo de Santo Laguna y lo elimina por marcador global de 2-2. Queda eliminado por posición Tigres en la tabla. Pasa... Y por lo tanto está en semifinales. Tigres está en semifinales con el Pío Herrera. Mario Carrillo, ¿cómo estás? Servidor, gracias por invitarme a esta mesa. Feliz Paco. Señor Gómez Junco, ¿cómo está usted? Roberto, Gómez bueno, ¿cómo? ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón. Buenas noches a todos. Buenas noches, Paco Gabriel. ¿Y ¿Qué tal, José Ramón? Buenas noches. Roberto, Mario. Estoy Chiluz, ronco de gritar por el Puebla, pero el Puebla no fue el Puebla. Chelis. Buenas noches, Mario, Roberto. Hizo un buen trabajo, ¿no? Este, muy bueno. Muy bueno, y todavía faltan cuatro minutos. Entonces, que vamos nos vamos Sí, que sí, que esto vive. Sí, porque hoy Chelis ha trabajado en serio. Desde las nueve de la mañana. Uf. Bueno, Tigres, analicemos a Tigres. Eh, Tú subiste, a Roberto, en la transmisión. Me gustó mucho el partido a mí, ¿eh? Claro, hubiéramos querido... Eh, ...más llegadas, más goles... ...pero a mí me pareció irreprochable... ...por ejemplo la postura del Santos Laguna... ...plantó el juego como había que plantearlo... ...empezó atacando... ...hay 15 minutos muy buenos... ...poco a poco los Tigres se fueron adueñando de las acciones... ...este eh, disparo de, de, de Nico López... ...que hoy no le pegó bien a la pelota cuando le cayó... ...más adelante veremos la de Quiñones... ...que es la más clara... Pero el Santos Laguna, a pesar de tener que replegarse, nunca renunció a la posibilidad de, de incrementar la ventaja. O sea, manejó muy bien esa ventaja adquirida en la ida Esta es la más clara del primer tiempo. Qué buena la magnífica de reacción de Acevedo. Increíble la velocidad con la que sale para terminar atajando esa. Herrera también me gustó que faltando media hora, que no se esperara más, ¿no? Faltando media hora mete a todo lo que tiene al frente. Y, y a, a pesar de tener plagado de jugadores ofensivos... Eh, tigres, esa zona de, de, del área santista, es Salcedo el que termina metiendo ese golazo. ¿no? Un, un zurdazo para resolver un partido en el que sí, los Tigres dominaban, pero está, no, había, no había claridad para llegar. Ve cómo gira este rápido, es, se acomoda sí. y la prende así de zurda. Es un golazo el de Salcedo. Quedaron todavía eh, más de 10 minutos por lo que se repuso, en los que el Santos Laguna se echó encima, pero ya los Tigres lograron contenerlo. Me pareció muy buen juego. Creo que la eliminatoria completa estaba para cualquiera, ¿no? Tan estaba sí. para cualquiera que termina avanzando Tigres con un empate en el global por su mejor posición en la tabla. Sí, fue pareja la eliminatoria, ¿no, Mario? Eh, sí, pero te iba a mencionar algo, es decir, que es muy fácil analizarlo acá sentado en la noche con aire acondicionado. <risa> Al minuto 67 fueron los cambios donde mete todo el arsenal. ¿Cómo es posible en una liguilla que sigas con tu línea de cuatro? Es decir, Félix Torres... Y Doria, sensacionales, mano a mano todo el partido. Pero después cuando mete a, a todos los que tenía que meter, si yo con la línea de cuatro, como vénganse yo acá defiendo. Ahí, por ejemplo, un recurso, mete cinco. El Piojo hizo un gol, sacó a Guiñac y metió cinco. Es decir, hay que defenderse también. Él estaba pensando, obviamente el atacado está eliminado, Santos. Es lo único que le reprocho yo de esta liga, de esta... Que es un buen entrenador, pero hoy me hubiera gustado a mí eso. Yo esperaba eso. Bueno, no lo hizo, pagó la consecuencia. el gol de, de este hombre, Salcedo, claro. fue un golazo y Santos se defendió como pudo, finalmente no pudo sacar el resultado. Y Tigres con esto, pues, es el equipo de los que llegan a la final, está bajo del Atlas, es primero Atlas, segundo Tigres... No, pero... León, León. Según... Atlas, León, Tigres... Atlas, León, Tigres y Pumas, ¿no? Sí. ¿Se convierte en un favorito? A mí me gusta mucho lo de Tigres, pero no puedes descartar a, no puedes descartar a León y, y tampoco al Atlas y en este momento tampoco a Pumas. Sí, es que es que por como están las cosas, así es. O sea, ¿los veis parejos a todos? No, no parejos. Yo sí yo me inclinaría por Tigres. Yo sí me inclinaría por Tigres. Eh, del partido, yo creo que sería ingenuo de nuestra parte pensar que los dos juegos tienes que ir al frente de visita o de local. Eso es muy fácil decir, ¿no? Yo creo que de entrada cuando vas de visita sí tienes que medir un poco entendiendo, mientras no te hagan tantos goles, y para el partido de vuelta, liquidar, a veces te sale, a veces no. Eh, me gustó más lo de Tigres que lo de Santos, sin duda, me gustó mucho más lo de Tigres que lo de Santos. Miguel Herrera vuelve bueno, a estar en otra semifinal. Se dice fácil, ¿no? Y se dice rápido, pero no, no es tan sencillo. Y Miguel Herrera, con América, con Monterrey, en su momento, con el equipo que le pongas, termina llegando a estas instancias. Con Tijuana. Con también. Tijuana, Tijuana. también. Chelis, a, a mí me gusta por... porque el deseo ...sobrepasa la, no, la nómina, es más, es, es más el deseo de Tigres que su nómina, es más el grupo de Tigres que, que algún sistema que prevalezca. O sea, hay, hay, hay valores que en estos cuartos de final fueron muy superiores a la nómina. Y entonces eso tiene que decir mucho para cuando, para cuando se formen los equipos o para cuando se comunique la idea del líder... ¿Qué es lo que tiene que prevalecer? Excepto en el América. Bueno. Ahí no contó la nómina. Espérame. ¿Y Monterrey? Monterrey? Y Monterrey. Y Monterrey. Es muy ¿no? claro, sí. Porque Tigres es el ejemplo de una gran nómina, pero un gran deseo. Verdaderamente un gran deseo. Quizá no, no con ese fútbol tan espectacular que esos jugadores pueden jugar, pero es que el deseo, todas las bolas divididas las ganaban, todos los forcejeos los ganaban, todas las peleaban, todas se tiraban de cabeza, todos se abrían de pierna. Vaya, era una, una verdadera cosa que, que muy difícil ver en equipos de, esa, de, ese, de ese tamaño y que en estos cuartos de final. Dos grandes mueren por eso, por no tener eso. Por no tener eso. Bueno, uno es... Santos y otros en América. No, no, no, Monterrey. No, no, Santos. Y Monterrey. Santos, yo, yo pienso que está hecho para otras sí. cosas, que las cumple, eso, que esos objetivos los cumple, pero los cumple el... también, que sigue subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, y lo vemos en otras distancias. ¿En el partido de ida no jugó Marse? No, no, juega un gran partido. No, ni hoy tampoco. Y, y, y, anota, y anota un golpe planero que, que fue la... Fue la yo creo que termina quedándose corto, ¿no? Sí, Después del 2 sí. a 0, ¿tú, ¿tú entiendes que tienes que ir por más? Sí, tienes que ir y por tienes más. que resolverlo ahí. Sobre todo ahí. que tienes enfrente a Tigres. Y, y Miguel entendió bien, corrigió bien, inclusive le alcanza con Guiñá, que marca siempre diferencia para cortar distancias, pero creo que era, era prioritario o era más importante el que no te hicieran más goles, Santos, a tú intentar acortar la, la ventaja. Bueno, pues ahí está Tigres en semifinales y va a enfrentar al León, que le ganó 2 0 al Puebla. Bueno, escuchemos a los técnicos del partido de Tigres y Santos. Bueno, nosotros somos el equipo más joven de la liga, ¿no? por un amplio margen, y estamos muy satisfechos con los jugadores y el plantel que tenemos. Así que lo importante es que podamos tener tiempo de trabajar con ellos, que con mucho no lo hemos tenido. Eh, y bueno,. Eh, hay que reinventarse, y vuelvo a insistir, la parte más importante del año para nosotros es el semestre que viene, por más que queríamos llegar a la final y tratar de salir campeones, eh, bueno, nos quedan muchas cosas por jugar, y vuelvo a insistir, me siento realmente orgulloso por la entrega, la disposición, la garra que pusieron los futbolistas hoy, por momento no se pudo jugar, porque Tigre jugó muy bien, eh, este, por más que lo intentamos, bueno, sí, seguramente tenemos muchas cosas para mejorar para el próximo semestre.